Amigos, ¿cómo están? A partir de hoy estaré subiendo videos que ya he subido, escribiéndoles subtítulos de la explicación del paso a paso que me hicieron falta. Espero no te pierdas estos detalles. corta un cuadro en cartulina del color que desees de 46 centímetros por 46 centímetros dobla en la mitad y luego vas a doblar igual así abrimos y quedan los quiebres vas a cortar cuatro rectángulos de 19 centímetros por 40 centímetros y vas a doblar en la mitad los colores serían los que más te gusten y vas a ubicar así vas a fijarte que cuando abras estos rectángulos ahora este al lado izquierdo y estos al lado derecho ahora vamos a aplicar silicona líquida y los vamos a pegar como siempre les he dicho yo utilizo silicona líquida para que no me queden arrugas recuerden estos Abren hacia el lado derecho. Con estos marcadores saltadores los decoré con corazones. Acabo de hacer unos corazones más pequeños. Las decoraciones son opcionales, lo que deseen hacer. Pueden, pueden hacer círculos, estrellitas, lo que quieran. Lo voy a hacer de corazones porque esta tarjeta es de cumpleaños, pero igual de amor. Igualmente lo vamos a hacer acá en la parte interior, también vamos a decorar. Ahora vas a coger una hoja con o sin brillo de 23 centímetros por 30 centímetros y la vamos a doblar en la mitad. Esto sería para dibujar un corazón. Este corazón iría ubicado en el centro. Vamos a cortar. Vamos a ubicar acá. Doblamos esta parte. Colocamos este corazón acá para que nos queden igual. Doblamos y vamos a cortar. ¿Por qué vamos a cortar? Porque al pegar debe de abrir los cuatro lados de la tarjeta, y vamos a pegar en estos lados, ubicamos bien, ahora vamos a coger una imagen, esta imagen la saqué de Google, es una imagen de amor, pueden sacar la que deseen y en el tamaño que deseen, y vamos a doblar en cuatro, hacemos lo mismo que hicimos con el corazón, vamos a cortar. y vamos a empezar a pegar ya el corazón lo pegué vamos a pegar la foto así este lado acá y estas dos partes acá ahora vamos a, a copiar unos mensajes Acá lo delineé con marcador negro Voy a repasar acá para que se vea más la frase Y voy a delinear con marcador negro Gracias por regalarme esa magia que llenó mi vida de felicidad. Acá voy a repasar de nuevo. Como les dije, yo quise subir estos videos porque son videos que han gustado mucho y quería explicárselos más detallados. Acá el corazón lo delineé, ahora vamos a decorar esta parte interior, vamos a cortar 15 rectángulos de colores de 7 centímetros por 4.5 centímetros. Vamos a cortar corazones en papel con brillo, si no tienes este papel utiliza mirellas corta en cartulina blanca un cuadro de 9 centímetros por 9 centímetros, otro de 11 por 11 centímetros, en cartulina negra corta uno de 8 centímetros por 8 centímetros y otro de 13 centímetros por 11 centímetros, los vamos a ubicar así, los corazoncitos haría para decorar, los puedes ubicar donde desees y estos cuadritos los vamos a ubicar en esta parte. ¡Feliz cumpleaños! vas a cortar en cartulina un rectángulo de 23 centímetros por 25 centímetros y vamos a dibujar una forma puedes dibujar una nube una estrella lo que desees y cortamos para cortar recuerden que esto lo hago porque la tarjeta debe abrir si pegamos esto así entero no abriría entonces vamos a pegar así acá ya copié los mensajes Y acá pegué unos corazones, los delineé y voy a hacerles acá rayitas. Vamos a doblar la tarjeta y vas a cortar una tira en cartón craft o duples de 5 centímetros por 50 centímetros de larga. Vamos a ubicarla así y vamos a pegar. Acá ya tenía la silicona, pegamos vamos a cortar un cuadrito y vamos a dibujar un corazón, el cuadrito es de 6 centímetros por 7 centímetros y en un papel con brillo vas a cortar el corazón un poco más grande, que quede más o menos así y acá en este corazón vamos a copiar un mensaje con amor o para ti lo que desees acá voy a delinear, esto es opcional, aunque prefiero que lo dejen sin delinear